Si mi vieja supiera <risa> Si mi vieja supiera Si no eres tú entonces quién va a ser Si tú no estás no sé qué voy a hacer Tanta mierda que ya no puedo ver Y si me caigo, caigo a tus pies si mi vieja supiera todo lo que me espera Yo lograré, voy a tener todo lo que quisiera No esperaré hasta llover, pajos en mi cartera consciente que yo soy un chef a tu chica le saco todo del kit en el estudio cocino ese guiso todos preguntan cómo es que lo hizo este palo que más que en incienso me llama me busca porque hay talento en la música nunca tuve su apoyo ahora me pide que sea su novio yo conoce pues y salmo un beat se creen más y nunca lo vi o cero quieren hacer lo que hago para tenerte a ti copia mi movimiento pero Sale como a mí El original siempre es mejor de por sí El resto es réplica y replica Lo que no son, no son feliz Baby, hazme un favor Kiss me Que tus besos me hacen sentir Tu corazón lo hago latir Si no estás aquí Si no eres tú Entonces quién va a ser Si tú no estás No sé qué voy a hacer Tanta mierda que ya no puedo ver Si yo me caigo Me yeah. caigo a tus pies hey, oh, oh, oh. Si no eres tú Entonces quién va a ser Si tú no estás No sé qué voy a hacer Tanta mierda Que ya no puedo ver Si yo me caigo Me caigo a tus pies <risa> ¿Qué pensaban? ¿Que me iba a ir? Sin nah, aquí estoy, Yo nunca me voy Siempre me quedo encherzo Seguimos haciendo música, puta. Hasta que muera.